y bueno ya estamos aquí otra vez en Peterson Games y esta vez vamos a hacer una entrega con este avión y vamos a verificar más que nada si se realiza este, la entrega eficazmente mejor dicho si me entregan el dinero al final esto será para verificar si eh, en efecto eh, una vez que te bugueas ups aquí hay un problema por ejemplo que se a la pantalla y tienes que darle clic no sé por qué en fin, les decía que el problema surge cuando ya terminaste la, la misión, cualquiera misión Y pues supuestamente te deben de entregar o, y se vuelve a buguear, No sé por qué, como ven este es el problema de, de Rockstar En fin, como les decía, un problema de tantos Y el problema aquí, el que vamos a analizar es el que nos entreguen el pinche dinero al final de la entrega de la mercancía. En este caso que es una misión de los directores ejecutivos. De los CEO. CEO. Como ven ya le aprendí el manejo del pinche avión. De la avioneta con el, el control de Xbox 360. Y es mucho mejor, mucho más práctico, mucho más sencillo que utilizar el pinche mouse que todo se te mangonea el mouse es muy muy difícil de eh, balancear en fin entonces esperemos hacer la entrega de todas las mercancías solo son cinco me faltan nada más cuatro solo hay un cabrón en la sala y creo que está jugando este creo que está jugando acrobacias no sé me costó trabajo sacar a todos los cabrones Que estaban en la sala Nos dimos unos buenos Moquetones Y al final Decidieron irse porque no pudieron Conmigo Así de mamones mi origen Pero bueno este Y lo que me fastidió fue que Antes estaba en una sala Pública eh, jugando solo Y logré Hacer 200 mil dólares supuestamente Uy uy uy No, no, te, me, no te me vayas a caer gavioneta. Pero estos 200 mil dólares De la misión sí o que utilice O que realice mejor dicho No me los entregó Apareció una Pantalla que decía que Que había un error eh, con el precio Algo así Y no me dio los No me dio lo, el, el dinero Y sí me contó la entrega es decir, si sí, se terminó el el CEO todo, ¿no? Aparecían en mi almacén de que ya había entregado todo, pero que no me iban a dar el puto dinero porque parece ser que Rockstar, yo no sé si es que tiene un bug con el nuevo parche que a tanto dinero ya no te permite obtener, porque yo ya había obtenido 300 mil dólares de comisiones CEO. Y ya iba por los $200,000 que me faltaban para obtener mi pinche este, $500,000 dólares para los... Este, ¿Cómo se llaman? Quiero comprarme un, un garage de esos para vender autos en misiones CEO Y pues son garage especiales. ¿sí? Este, y pues no pude porque no me dieron los mil dólares que supuestamente había ganado en esa misión. Es un bug, ya estuve viendo que a muchas les pasa lo mismo. De repente aparece ese pinche error Que no te podemos dar el, el, el dinero Que no sé qué madre Es una gran mamada Porque puta, todo lo que te, te, te cuesta de trabajo Algunas misiones son muy fáciles no Como esta Pero otras te cuestan un huevo Porque te aparecen un montón de enemigos Y aparte ahí están los jugadores enemigos En fin El caso es que Pues lamentablemente No me dieron los 200.000 mil Y ahorita lo que quiero a comprobar Dice, resulta que el último punto de zona de entrega es un pedo Ok, y para colmo tengo que darme la vueltota Tengo que dar la vueltota porque está por allá Ok, ahí está Y bueno El caso es que Pues sencillamente este, Esperemos que al entregar este último punto Obviamente, analizamos la, la entrega y ojalá nos entreguen ese dinero. Que en este caso, nada más son 140 mil. No me devolvieron la mercancía, porque si no, estaría haciendo la, la mercancía el total de 199 mil dólares, que eran los, prácticamente los 200 mil dólares. A los que yo dije 200 mil dólares, pero son 199 mil dólares que gané o que debía haber ganado, pero no me lo dieron. Quién sabe por qué, por ese error, por ese bug. Quién sabe qué sea lo que tiene Rockstar. La verdad es que me decepciona mucho en ese sentido, porque las misiones no están tan fáciles. Aquí incluso para la avioneta necesitas aprenderle bien los controles y si es tu primera vez en avioneta, ya valiste gorro y todo tu dinero al carajo, aunque sea poco, pues sí cuesta, ¿no? Es... de hecho no es tan poquito, eh. Las misiones sí son de bastante billete. Pero hay que invertirle en billetes Así es Oye, güey Listo pierda policía, dice. Um... Bueno, vamos a perder la policía Y ya, ojalá y nos den los 140 mil dólares cuando menos Porque perdimos 200 mil bueno, 199 mil, pero son casi casi 200 mil Ya que son... Ay, ay, ay Viene la poli la... la poli, Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Un, un chingado este... Helicóptero en el radar Ya están desapareciendo Esperemos que no haya más por acá Y pues... Ay, ay, ay Poli, la poli en el radar. Se fue, Sotac, se fue. Nos quedamos solos a Weeps, a, Weeps, a Wilson. A Wilson, estamos solos en el servidor y ya no tenemos problemas con los mendigos. Este, ay, ay, ay. Con los mendigos jugadores. Lo peor de todo, somos. ¡Ah, excelente! Vente completas, se me los dieron. 140 mil dólares, se me los dieron. Perfecto, excelente. No hubo problema, no hubo error No sé por qué hace rato hubo error Quizás tiene que ver con la, con el lag Pero Si ustedes checan en Steam Para los que tienen Steam, porque este juego Es para Steam Pues <coughs> Les va a salir Bueno, no sé si hay un juego para otra plataforma de este De GTA En PC, yo me imagino que sí Pero bueno, yo les digo de Steam En la plataforma de Steam GTA 5 para. para Steam Pues este, tiene varios errores entre ellos Ese y, y hay muchos que se quejan se, Ya se quejaron de ese error Incluso hay personas que Hay jugadores que han perdido Hasta mucho más no Han perdido 400.000 mil Hay otro que decía 700 mil Hay otro que dice que perdió 800 mil y tantos Para la madre Yo sí me encabronaría porque la verdad son, Es un chingo y yo nada más tengo un millón y tanto Que logré Tendría ya ahorita mucho más si no hubiera perdido esos mil Y este. Pues lamentablemente. Este. Sí es dificilillo obtener eso. Y que los obtuve gracias a que gané el sorteo. Como vieron en el último video. Digo, para los que lo vieron. El sorteo que hizo Rockstar esta semana pasada. Este. Y salí premiado con los 500 mil dólares Y se los agradezco muchísimo a los de Rockstar Y que me gustaría comprarles la tarjeta Tiburón Pero pues lamentablemente no se los voy a comprar porque No porque no tenga dinero por comprarlo Sino porque es un modo de protesta En contra de toda la gran cantidad de hackers que hay en este juego Hay muchísimos hackers y nada más se dedican a estar fastidiando Y no los banea Rockstar utilizan desde aimbots los aimbots con la este para fijar la mirilla automáticamente claro que rockstar perdón claro que gta tiene una opción para fijar mirilla automática <coughs> <coughs> <coughs> Me estoy jugando pero sin embargo no no es igual ¿eh? no es igual esa mirilla no es igual jugar con el control con esa mirilla automática que jugar con el mouse en una mirilla automática Que de hecho está prohibido Tenía entendido eh, Claro que Realmente todo lo que está prohibido aquí en, en, en Rockstar es pura mamada Porque realmente todos Todos están utilizando hacks cara, Y sobre todo el hack del dinero Que es lo más irónico Y lo más irrisorio que pues que seguimos viendo dúplicos, entonces eso, pero también que duplican. Ay, güey, ay, güey, oh, ay, wey ay, güey, ay, güey, ay, güey. Vamos, vamos, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate. Oh, bueno, es imposible levantar a, a las avionetas caídas de reversa. En fin, si alguien sabe cómo levantar una avioneta cuando está así... Me gustaría que me lo dijera Pero bueno, en fin Y aquí terminamos el video Y pues gracias y suscríbanse Y espero sus comentarios Nos vemos